Tres infusiones imprescindibles para el estrés y la ansiedad. La valeriana, efectiva para tratar insomnio, gracias a sus propiedades sedantes. Además, actúa como un antidepresivo natural, puede ayudar a reducir la irritabilidad y los cambios de humor. La pasiflora, también es una planta excelente para tratar problemas de sueño, por sus propiedades sedantes y calmantes. Resulta útil para tratar los síndromes de abstinencia, como los que surgen al dejar de fumar. La tila contiene compuestos como la luteína y el inalilo, que ayudan a calmar los síntomas de la ansiedad y proporciona un efecto sedante. Por otra parte, la tila también contiene aceites esenciales que ayudan a aumentar la producción de serotonina, un neurotransmisor que agrega sensaciones de felicidad y bienestar. Finalmente, la tila contiene flavonoides, que reduce los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés.